Bueno amigos, tercer bloque. Ahora nos vamos a otra laguna que está rindiendo muy pero muy bien por estos días. Laguna La Nenera. Rususilinger con su camarita nos, mos, nos, nos va a mostrar su pesca. Hizo esta imagen en este video. Buen día Fernando. Buen día amigo. ¿Cómo andamos? Acá estamos, venimos ¿Sí? a, a festejar tu cumpleaños a la arenera Espectacular Feliz cumpleaños, eh, cámara te lo digo, feliz cumpleaños Gracias Fernando, arrancamos sí, lindo la, la mañana bien, Lindo pescadito de la arenera, andan cerquita ahora, ya con ganas de sopar, eh. Ajá. Perfecto, buen pescado Bueno, el segundo ya Ya el segundo, sí el segundo, el segundo del día. Hermoso pescado, eh. Sí, con floterita. En la arenera. Ajá. A flote. Como pueden ver, 35 centímetros. Espectacular. Tremendo. Uno de los últimos días de la temporada ya. Sí, sí, ya estamos. Ya estamos por arrancar con la Lisa. Sí. Vamos a ver qué pasa. Bueno. A ver si podemos ir a probar con la Lisa. A ver si las podemos enganchar. Bueno. Si Dios Espectacular, eh. Terrible. Muy, muy bueno, muy buen pescadito. En la, arenera. en la arenera. Excelente. Muy buen pescado, che. Hermoso. Ya que lomo tiene. Precios okay. único, eh. Sí. Bueno. Sí. Especial este. Especial ¿Eh? para los amigos. Este sí. Este sí. Mirá. Ese me lo he llevado para mí, que, que hoy es mi cumpleaños. Sí, para tu cumpleaños, este, Si me te cae cumpleaños. Bueno. ¿eh? Dale. Son remediadores, que están sanos, que están muy, muy, muy. Terrible, terrible. Tienen muy buen alimento, así que, que es una pelea terrible que echan, ¿eh? No, no, no, no. Sí, de comiendo, la boca. De la boquita. Espectacular. Muy, muy bueno. Hermoso, hermoso. Puede ser que siga así que no se corte. No, no, que siga así, que siga. Va a seguir va a ver, eh. La tarde, sí, sí. pero... veremos, no. me caliente un poquito más el sol. Sí, ojalá que salga sí, el solcito. Yo me traje tapado. la malla por las dudas, vamos ah, a ver. Ah, bueno, entonces te vas a poder pegar un baño. Sí, vamos a ver. No, no, hoy sí. Afur. Está festejando tu cumple, ¿verdad? Exacto. ¿Qué mejor que esto? Exacto. Vamos a seguir, Fernando. Sí, seguimos pescando. seguir pescando. Dale. A ver si te podemos seguir mostrando a la gente de pasión por la pesca, y de desarrollo y eso. El buen pescado que tiene la arenera. Exacto. Eh, de las mejores de la zona del partido. Eh. Excelente. Apareció un poquito de vuelta, Fer de vuelta. Se había quedado, eh Se había cortado Se Cortó un poco el pique, pero bueno Volvieron otra vez, eh Mire cómo pican, es eh, de suavecito Enganchado la boca Bien, amigos y bueno siempre está Fernando Juárez también está este, eh, Oscarcito Juárez bueno con, junto con el ruso que hacen excelente pesca este, en este momento la pesca está del otro lado hay que caminar un poquito ahí lo mostraban pero eh, a, no, no, a no lamentarse de las caminatas porque dan buen resultado y seguramente con el pasar de los días y levantando la temperatura vamos a tener de este lado en el cual se puede llegar bien con el vehículo, vamos a tener buena pesca. Así que laguna de la nena, como siempre, con buen pejerrey. Última pausa y ya volvemos para el final del programa.